Corregir ortografía en Adobe Illustrator es muy sencillo y muy parecido a Adobe InDesign y a Microsoft Word. Sobre el texto que quieres corregir la ortografía, tienes que dar un clic para seleccionar el texto o presionando la tecla T en el teclado, con clic y arrastrar también puedes acceder a esta opción. Personalmente me gusta muchísimo la primera. Sin embargo déjame decirte algo muy importante que en la parte inferior tenemos un texto desbordado porque lo puedo ver aquí con este icono de color rojo. Qué vas a hacer al respecto con la herramienta de selección o la flecha negra vas a dar un clic otro clic para encadenar ese texto y con clic y arrastrar vamos a crear una siguiente columna que está aquí otra vez con la flecha negra con clic y arrastrar me voy a edición y vas a poner corrección ortográfica o control I. dentro de este cuadrito realmente lo que tienes que hacer es dar clic en start quiero indicarte algo muy importante mi Adobe Illustrator está en inglés, por eso lo va a empezar a corregir en inglés y vas a tener este tipo de problemas. Pero si lo tienes en español sería muchísimo mejor. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Vamos a abrir aquí la opción que dice, la parte que dice opciones. Me ha, ha detectado una primera palabra que está bastante complicada. Yo tranquilamente la puedo añadir al eh, corrector ortográfico de Illustrator, Así tenga inglés. La próxima vez que quiera corregir me va a reconocer esas palabras. O tienes la opción de ignorar, ignorar todas las palabras que tengan prólogo, por ejemplo. Ahora si tú gustas puedes cambiar, seleccionar la palabra que está acá, la vas a cambiar, pero también puedes cambiar todas las que están ahí. Si crees que todo está listo, simplemente damos un clic en hecho. Déjanos tu comentario, suscríbete a este canal, activa la campanita y te espero en el siguiente atajo de teclado.